Brian Lee, está al aire Brian, director provincial del Intran, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted, hermano? ¿Cómo estás? Estamos bien, bien, gracias. Estamos al aire, el programa más visto de todo el país, Los Osobrosos. Saludos a la audiencia de Los Osobrosos, un abrazo excesivo de nuestra parte. Eh, la llamada, nuestra llamada es para que usted nos explique los trabajos que está haciendo el Intran en cuanto a la zona del hospital afuera eh, que se ha... ¿Se ha tornado un poco incómoda ya el Intran junto a la DGC ha solucionado esos problemas? Sí, mira, hemos estado buscando, no solamente desde el hospital, sino de todas las áreas donde hay una mayor convergencia de vehículos y de flujo de lo mismo. En el hospital se ha ya letreros se las calles, para que se sepa que en día no puede haber ningún tipo de pequeo de ambos lados. Ahora mismo estamos en conversación con el sector del hospital para buscar la manera de abrir las dos puertas del área de emergencia. Esto con el fin de que cuando un vehículo esté saliendo del hospital y otro vaya con intención de entrar, no se cree el conflicto que se han estado ocasionando en los últimos días. Creo que tengo que darle seguimiento sí, al trabajo de la DGC con el asunto de los motores que estaban parqueando frente al hospital y hasta afuera porque también se ha prohibido ese tipo de parqueo para que pueda haber una, una, un flujo vehicular de ambos lados de la calle de manera ininterrumpida. Brian... Eh... También se ha criticado mucho a DG6, no sé también si el Intran, en cuanto a esas calles pequeñas que se paran de lado y lado, paralelo que se dice, que se sí, paran de lado y lado y a veces los camiones no pueden pasar. Eh, ¿Tienen algún plan para, para esas calles que son pequeñas? Mira, en la República Dominicana, la ley establece el parqueo al lado la izquierdo, o sea, del lado del conductor, a la cera del lado del conductor. Se deben parquear. Hay calles pequeños en la ciudad donde se parquean de ambas partes. Por deficiencia, Y no remoteles ni siquiera que está eh, debidamente rotulada para que sepan que el lado derecho no se deben de parquear. ¿Qué ha pasado aquí en la provincia? Tenemos acceso muy mínimo a la grúa. O sea, aquí solamente tenemos una grúa de 10 centros lo que se complica que la DGT mueva un vehículo donde hay quizás cinco estacionados vaya a base deposita el vehículo y vuelva para atrás a buscar otro vehículo y así se tomaría un tiempo inmenso y el trabajo no estaría funcionando, debido a eso nosotros sí tenemos que crear un plan de concientización a, a la población de que nos ayude porque cuando un ciudadano habla en la calle y mira este tipo de, de, de comportamiento, lo critica, pero sin embargo también lo hace y se convierten en críticos por el contexto de las situaciones y creo que es algo más de conciencia de que nosotros mismos tomemos responsabilidad como ciudadanos que somos y pensemos en el daño que le hacemos al tránsito vehicular, tránsito vehicular de nuestro municipio. Claro, claro. Muchas gracias, Brian Lee, por, por aceptar nuestra llamada. Sabe que este programa es suyo y es un joven. Hoy Día Internacional que de la traerlo, Juventud. lo, Lee. Bien, lo esperamos pronto por aquí. Bien, bien. Pronto estaremos con ustedes y felicidades a todos los jóvenes, que yo sé que su público en una gran mayoría es joven y muy atento, los jóvenes con discapacidad. Bendiciones para todos. Ahí el, está. Favor. Muchas gracias, Brian. Ahí está el director provincial del Intran, lo que tiene que ver con... Eh, eh, lo que es el tránsito aquí, eso para que usted vea que la juventud tiene oportunidades, un joven dirigiendo una, una provincia en cuanto eh, eh, al tránsito se refiere señores, un dato muy importante que usted tiene que parquearse, la ley dice que a mano izquierda, las calles pequeñas un dato que la gente a veces no sabe, Claro. ¿Me ¿no entiende? Y nosotros estamos buscando a la gente aquí también, los es sobroso. Eso no es que dique. El mejor programa, y aunque los UV lleguen tarde, el mejor programa. Eso no es que dique. El coordinador con colar, Siga, dama, en lo que usted andaba.